mi alma no sé a dónde va, camina ciega, siempre a y abría milla, ya. lo la subía, la cuenta está rota, lo voy a cambiar. Dame más plata que voy a ganar, unos días tormenta, otro carnaval. A la deriva se va a alejar, dímelo ya, donde de que se quede en nada. Me siento tan bonita, toma tulipán, tengo mil salidas, no se pueden dar. Unos días arriba, otro en la escalera, no da la vida para tantos problemas. Mi alegría me la quería quitar, voy a la cima, espera a mamá, Nada de arena, cerca de cal, solo hay un plan. Tapada, estoy entupido, me gusta lo caro Yo no tengo un peso, me muevo con eso Yo quiero proceso, te veo delirio Saliendo del paso, me ves tan bonito Extraño tu abrazo, me siento tieso Me miro con cara de ya sale el sol, tengo mil rollos sola y un yo, me sube y baja como un yo-yo no soy aquel, tú dime Betty algo es mi name, dime que quieres pronto te veré, te invito a un vino, te quiero beber dime si ¿sí lo quieres, por interés Sube o pierde, final de mes tuve el destino en mis manos, no lo veré tú la mano, nos vamos cantando como sin pena, te quería lo malo también en la buena, sé que está mal, según buenas historias se va a acabar, se acerca la navidad me recuerda mamá, saldré de la mala cantando a mi bola, no me va mal es algo mal, recuerda te mueres, todo se aspira a llegar al final Nueva partida, vamos a jugar Partido perdido, pues toca ganar Quiero una casa en medio del mar Tirarme al agua mientras todo se va Siento la pena, tiro en el sofá Me siento en el suelo, se acerca mi gato Me echo llorar, no aguanto más, te lo quiero contar mis ideas, algo vendrá Ya no quiero ayuda, la y se va Me mueve mi vida, mira dónde va Quería dinero, ahora quiero cantar Se me va de las manos, sigo fregando Me siento en uno y lo bonito es veneno Es una etiqueta, me voy hacia parada comprarme una prenda que no vale nada Es lo que le dije, no sé si venían para pedirme la cuenta No quiero las gracias, dame algo más Si a costa arriba, me cuesta bajar Llevo una agonía, clava de es metal Tengo tu cara en mi historial me la euforia, conseguir algo más no más con nada, todo se irá. Estoy la mía, puesto pa' ganar Algo está mal y lo voy a cambiar Tengo una casa en medio del mar Te llamo mi sueño y yo vivo una pal Sigo mi sueño y yo vivo mamá, mam, mam. Todo cambió, todo de repente, todo se jodió todo estado dolido, me veo sin color mejor, sigo cantando, no lo ves hoy no lo, lo que pienso, me quedo yo solo solo lo recuerdo, me supo mejor no es lo que busco, me encuentro peor mejor de todo, encuentro a mí yo, me veo cansado lo hago en un rato, pasa calor trago en frío, sí. si miro el amor, si lo veo bien lejos me acerco en dos pasos, no veo de color extraño tu tipo, puedo ir mejor no es tan bonito, no sabe el amor, lo claro es oscuro mi modo mejor, lo que extraño hace mucho no quiero olvidar, Tengo una salida que no sepa metal, una rosa clavada sin nada que dar Hola, mi alma, no sé dónde va camina ciega y abría mi ya, Subía, la cuenta está rota lo voy a cambiar dame más plata que voy a ganar unos días tormenta otro carnaval o sea, la deriva se va a alejar lo ya no sé que se quede nada no es tan bonita toma tulipán tengo mil salidas no se pueden dar unos días arriba otro la escalera no da la vida para tantos problemas Si me me la quería quitar voy a la cima espera mamá una de arena y otra de cal solo hay un plan <tose> El El venti. El venti. El venti. El venti. El venti. El venti. El venti. El venti. El venti. El venti. El de El venti. El venti. El El venti.